Este es el Centro de Atención Temprana de Autismo Burgos. Aquí damos servicios a niños y niñas entre 0 y 6 años con diagnóstico de autismo o con una sospecha fundamentada. Es un espacio cálido y acogedor. Consta de 7 salas y trabajamos profesionales especializados en la intervención temprana. Los espacios están adaptados a los más pequeños para que se sientan seguros y motivados al acudir al centro. Todas las aulas están estructuradas de la misma forma con pocos estímulos con el fin de favorecer al máximo la comprensión comunicación de los más pequeños. La familia es el pilar de la intervención ya que son las personas que más conocen a sus hijos y que más tiempo pasan con ellos. Una vez que la familia recibe el diagnóstico de autismo acuden a nuestro centro para elaborar un plan individualizado y empezar la intervención centrada en comunicación social, imitación, juego y claves para favorecer su desarrollo. En esta sala recibimos a las familias cuando acuden a nuestro centro porque están preocupadas por el desarrollo comunicativo y social de sus hijos. Vienen derivadas bien por el pediatra, servicio de neuropediatría del hospital, equipos de orientación de los colegios, servicios sociales, etc. Aquí hacemos, realizamos una prueba de valoración de detección diagnóstica, así como una entrevista con las familias y, posteriormente, realizamos una entrevista con ellos para ofrecerles esa valoración y orientaciones a seguir en la atención temprana de sus hijos. Venimos con, con Miguel desde que tenía pues más o menos un año y medio empezamos eh, vía online porque fue en plena pandemia y en cuanto se levantaron un poquito las restricciones empezamos a venir hasta el centro. ¿Y qué es lo que nos ha aportado? Pues eh, sobre todo el conocerle, el saber cómo comunicarnos con él, el poderle enseñar a él habilidades sociales que eh, no aprende por imitación y que tiene que ser pues, a base de enseñárselo y, y trabajarlo con él y es más o menos lo que nos han enseñado aquí, el, el podernos comunicar con él sobre todo. En estas instalaciones se realiza la intervención del programa Bebé Miradas, destinado a niños y niñas entre 0 y 36 meses. A partir de los nueve meses de vida, cuando aparecen las primeras señales de alerta en su desarrollo social y comunicativo, intervenimos con los bebés y sus familias. Los niños y niñas vienen derivados del servicio de neuropediatría y por los pediatras es importante ofrecer una atención temprana lo más pronto posible para mejorar el desarrollo de estos bebés. Nuestra experiencia en Autismo Burgos y en particular con el programa de Bebé Miradas la verdad que se puede resumir como algo vital y básico en nuestra experiencia como padres de un hijo de espectro autista así como con su relación con el resto de ...de la sociedad y de su día a día, si no hubiese sido por todo lo que hemos aprendido... ...en el programa, tanto como padres, como a la hora de ayudarle a la comunicación... ...estamos seguros que su integración, tanto escolar como en el día a día... ...con su resto de compañeros, amigos y familia incluso no hubiese sido tan positiva como es a día de hoy. Gracias al programa hemos tomado tanto las herramientas como los juegos como las pautas educacionales que han sido un pilar básico en cómo Diego ha ido progresando y mejorando en su día a día y en la integración en, en su mundo y en la sociedad. Nuestro objetivo es ofrecer a los padres el conocimiento y las habilidades necesarias para que involucren a sus hijos e hijas en oportunidades de aprendizaje diarias, promoviendo así la confianza y las competencias tanto del niño como de los padres.